Buenas tardes, eh, soy Alberto Santi Esteban de la Agencia Andaluza de Cooperación y venimos a la Universidad de Granada a un curso de datos sobre los objetivos de desarrollo sostenible, los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible y bueno, venimos con la intención de, de compartir un poco la complejidad del aterrizaje de las metas y los objetivos que un poco la Agenda 2030 se conformó de una manera integral y, y tiene una concepción muy valiosa en su proceso de participación y de, y de confección ...si bien eh, esta heterogeneidad de agentes... ...que participaron en, en la elaboración de esta agenda... ...pues hacen bastante complicado su, su aterrizaje... ...de hecho probablemente el aterrizaje... ...sea una de las tareas más con más, con más peso... ...a la hora de poder determinar... Eh, ...el sentido comprensivo de esta, de esta agenda... ...entonces bueno, la intención de la agencia... ...en este curso es compartir... ...las diversas visiones que hay sobre, sobre esta tarea... ...compartir los avances... ...compartir los aspectos más, más técnicos de algunos indicadores... ...porque la complejidad es grande y que hay que combinar un poco... ...la oficialidad de, una, de un indicador y su rigurosidad técnica... ...con un poco captar la realidad, que sabemos perfectamente... ...que la realidad que, a, la que, a la que nos estamos enfrentando... ...pues no tiene, no tiene un, una sola forma de, de verla, ¿no?... ...las gafas con las que nos pongamos para observar esa realidad... ...pues van a determinar un poco el marco de, de comparación. Sin duda es necesario un marco de comparación común... ...por lo tanto combinar una realidad compleja... ...en un mundo en el que el Big Data entra de lleno... ...donde nos va, nos va a ofrecer infinitas posibilidades... ...de acercarnos a estas esta realidades de, de, de los países... Eh, ...combinar con un sistema riguroso... ...de indicadores y, y comparables en el mundo... ...que nos permita hacer una foto... ...de cómo comenzamos y cómo terminamos pues una tarea bastante, bastante complicada. Entonces, bueno, se trata simplemente de ofrecer pautas, herramientas, los avances que ahora mismo hay en marcha para, para el aterrizaje de las metas y los objetivos en, en indicadores. Bueno, pues la agencia en este año 2019 eh, tiene que afrontar la elaboración del nuevo plan de cooperación 2019-2022 y evidentemente este plan pues tiene que estar inserto en la agenda 2030 y eso para una agencia de cooperación le supone un doble reto. Por un lado, tiene que insertar eh, todos los objetivos y metas en sus actuaciones con los países socios y, por otro lado, eh, la, una agencia de cooperación debe actuar en su propio territorio y con su propia administración de eh, agente de traslación de los compromisos globales que eso implica para, para un territorio. En ese sentido, la agencia… Eh, tiene abierto varias intervenciones de colaboración con agentes andaluces y con agentes internacionales para un poco eh, avanzar en el estado del arte de cómo una agencia de cooperación puede insertar la Agenda 2030 hacia adentro y hacia afuera. Eh, estamos en un momento de cambio, las agencias todas se enfrentan a este dilema en el mundo y la cooperación cambia, cambia radicalmente en un contexto como, como el que nos ofrece los objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, la agencia... Andaluza tiene abierto una intervención con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde va a trabajar en dos do líneas de, de actuación principales. Una es un proceso de, de diálogo, de acompañamiento a la Administración regional eh, para trabajar con la Agenda 2030 en el territorio andaluz, pero no solamente en el territorio andaluz, sino configurando al territorio andaluz como agente global en ...en esta agenda, o sea, no solamente que sea capaz de trasladar... los objetivos de la agenda a nuestro territorio... ...sino que sea capaz de generar eh, un, un posicionamiento global... ...de una región como Andalucía, que tiene mucho que decir... En, en, ...en la configuración de la agenda y en su implementación... ...y, por otro lado, tiene eh, también puesta en marcha... ...con el programa Naciones Unidas... Eh, ...un programa de acompañamiento a autoridades regionales... ...en terceros países... Ambas intervenciones eh, van a hablarse todo el tiempo, lo que se trata de establecer una cooperación de ida y vuelta, porque esto es un aprendizaje continuo, ni, ni los países socios de desarrollo ni los países que colaboran con estos con esto, con territorios tienen muy claro cómo cómo abordar la implementación de la agenda a los, a los distintos niveles administra administrativos, nacional, regional o, o local. Entonces, se trata de establecer un camino de vuelta, dos intervenciones, una hacia adentro y otra hacia afuera, justo en esta dinámica de intercambio de conocimientos, que se hablen entre sí continuamente. Además, en paralelo, pues la agencia ha impulsado con el Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad esta misma reflexión, pero con los ayuntamientos andaluces. Eh, hay que tener en cuenta que los ayuntamientos andaluces eh, atesoran mmm, los conocimientos técnico en ODS que son capitales, por ejemplo el ODS 11 o el ODS 6 relacionado con, con agua y se trata un poco de la agencia procura hacer de canal de transmisión, entre las grandes orientaciones internacionales que hay en Naciones Unidas, la relación que tenemos con la Administración General del Estado nuestro propio plan de cooperación de canal de transmisión hacia esas autoridades locales, que no tienen una entidad suficiente para abordar la complejidad de, estos, de esta problemática, las nuevas iniciativas para conocer qué es lo que se está haciendo en el resto del mundo, para poder generar conocimiento y entonces actuamos de eh, transmisores o dinamizadores de estos ámbitos de trabajo con estas autoridades locales. Finalmente, ¿con qué se complementa este, este proceso? Pues se complementa con el trabajo con la universidad. Está claro que la universidad, eh, la universidad Andaluza las universidades andaluzas, son los generadores del conocimiento en el territorio y entonces eh, tenemos, tenemos también implementadas varias iniciativas con universidades sobre ODS, tanto parciales, o sea, directamente a algunos ODS y algunas metas, como generales de reflexión o de participación, como puede ser eh, el proyecto en el que estamos trabajando justamente en estas jornada. Entonces, ¿Qué es lo que ha procurado la agencia? ...pues lo que, lo que se transmitía al principio... ...ser elemento de transmisión, correa de transmisión... ...entre lo que está pasando ahí fuera con la Agenda 2030... ...y lo que pasa con los agentes andaluces... ...sea de cooperación o territoriales. Efectivamente, el pasado 3 de junio... ...celebramos un, un encuentro en Sevilla... Eh, ...donde hubo más de 200, 200 participantes... ...y lo que se plantearon fueron... ...bajo el formato de diálogos sobre los ODS... Eh, ...se planteó esta dinámica... Eh, que va más allá de la propia política de cooperación, si bien parte de la política de cooperación, pero se planteó la dinámica de reflexión sobre lo que implica esta nueva forma de trabajar el desarrollo. Entonces, se elaboraron cuatro grupos de trabajo, uno donde se abordó la comunicación de... De todas las iniciativas relacionadas con la, con la, con la Agenda 2030, eh, está claro que uno de los caballos de batalla de una política de cooperación o de cualquier política eh, que va más allá de la Administración territorial o de la Administración nacional, que ya provenga de la Unión Europea o de Naciones, de Naciones Unidas, es que es muy difícil llegar a la ciudadanía, está muy lejos de la ciudadanía. Entonces, eh, los elementos de comunicación y sensibilización y educación sobre lo que esta nueva forma de afrontar el desarrollo supone eh, le quedan tan lejos a la ciudadanía que es necesario que una administración regional o local les acerque esta, este, este, este tipo de este tipo de orientaciones. Eh, por otro lado, se estableció un, un grupo de trabajo de, sobre coherencia de política. Está claro que esta agenda... 2030 se sustenta sobre el concepto de coherencia de política. No se puede trabajar con políticas eh, parceladas. Eh, hay que trabajar desde un concepto de, de coherencia de política. Por eso se estableció otro grupo de trabajo. Después, esta agenda tiene otra particularidad clave, que es que hay que trabajar multinivel y multiactor. Evidentemente. Eh, eh, nos enfrentamos a la, a la provisión, por ejemplo, de bienes públicos globales, como por ejemplo la calidad del aire, eh, donde eh, las administraciones de forma autónoma no pueden, no pueden prácticamente generar impacto. Es una actuación global, con la participación de ciudadanía, de sociedad civil, de administraciones territoriales en sus distintos niveles, de distintos actores, los que sí pueden cambiar esta forma de proveer estos bienes públicos. Y por último, se trabajó un grupo de trabajo eh, sobre la localización de los ODS, en la línea de lo comentado anteriormente, con el programa de Naciones Unidas, eh, la agencia, eh, en su nuevo plan de cooperación, tiene claro que si la Agenda 2030 se queda circunscrita solamente al plan de cooperación, pues no, no vale prácticamente de nada. La Agenda 2030 tiene que salir a la escena de la política regional, de la política nacional, pero de todos, de todas las competencias políticas que atesore una Administración. Solamente ahí podremos localizar a los ODS adecuadamente.